Me llamo Michelle y soy alcohólica. Tenía 23 años cuando logré la sobriedad. Ahora tengo 31. Me llamo Miguel y soy alcohólico. Tenía 17 años y medio el día que logré la sobriedad, así que llevo exactamente 20 años, 6 meses y un día sobrio. Me llamo Raquel y soy alcohólica. Logré la sobriedad a los 16 años, en mi tercer año de la secundaria. Ahora tengo 24 años. Llevo sobria casi ocho años. Soy Miles y soy alcohólico. Llevo sobrio un año y cuatro meses. Tenía 18 años. Tenía casi 13 años cuando me tomé mi primer trago. La idea era encajar, ser popular y seguí buscando esa experiencia hasta que logré la sobriedad. La bebida me permitía vivir de la forma que yo creí que quería vivir y ser quien creía que quería ser. Casi todo el alcohol que conseguía, lo robaba. Recuerdo que siempre me aseguraba de tener al menos una botella para mí. Me tomé mi primer trago cuando tenía 12 años. Me pareció que había encontrado la pieza que faltaba. Tan pronto como me lo tomé, sentí que finalmente había descubierto cómo sentirme a gusto conmigo misma. Mi primer trago, lo tomé el verano del noveno grado. Me sentí como si eso era la forma de que debía de sentirme, poderoso y invincible, y podía hacer lo que quisiera. Me emborrachaba en la escuela a menudo porque allí era donde pasaba la mayor parte del tiempo. Si iba a la escuela, no estaba sobrio. Teníamos fiestas en mi casa durante el día. Eso me ayudaba a calmar las inquietudes que tenía respecto a otra gente. Era muy difícil encajar. Me metía en muchos problemas. No era difícil que la policía me agarrara. No podía ir a mi casa. No me importaba cómo era el barrio donde estaba. No importaba con quién estuviera, con tal de que tuviera asegurado un trago. A los 22 años, estuve seis meses en la cárcel. Allí es donde me llevó la bebida. Y así acabé en Alcohólicos Anónimos. No sabía que era AA antes de ir a una reunión y no fui sobria a la reunión. Fui muy borracha. No me dejaba a mí misma identificarme con la gente. No estaba lista. Cuando toqué fondo, todo estaba muy loco. La única salida era rezar a lo que hubiera, a lo que estuviera dispuesto a escuchar. Y nunca había hecho esto antes. Hay películas que nos enseñan cómo son las reuniones de AA. Siempre hay un tipo con la mano en la frente y la botella en la mesa. Así creía yo que eran las reuniones. Logré la sobriedad en una institución para adolescentes, y me dijeron que había reuniones especiales para jóvenes en las que probablemente conocería gente de mi edad. Para mí, la razón por la que acabé logrando la sobriedad fue que sabía que, que odiaba mi vida, y me odiaba a mí misma. No podía seguir existiendo como era. Nadie está haciendo dinero con esto. Realmente, no hay ningún líder. Es básicamente un alcohólico que ayuda a otro. Como consecuencia de trabajar en los doce pasos de Alcohólicos Anónimos, no puedo expresar con palabras lo mucho que he cambiado. Soy una persona completamente diferente. Me encanta la persona en la que me he convertido. He podido volver a la escuela, he podido mantener un trabajo. No hay tal cosa como demasiado joven. Y conozco a gente de todas partes del país. No habría podido seguir haciendo esto ocho años si mi vida no fuera mejor. Es mejor. Vi que el fondo se iba acercando a mí rápidamente y dejé de beber a tiempo. Si eres un joven que está pensando en dejar de beber, llama a la oficina central más cercana. Encuentra una reunión en tu área. Hay otra forma de vivir. No tienes que seguir bebiendo.